Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Serendipias 2.0, un encuentro inesperado entre el arte y la literatura, iniciativa del nodo audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisterna Sanpuero y en este primer capítulo de la tercera temporada de Serendipias, quiero presentarles a un invitado que realmente nos va a decir cosas muy interesantes y es un honor tenerlo acá en la Universidad de Chile. Me refiero a don Darío Oces, escritor chileno. Bienvenido. Gracias. Darío. Muchas gracias. gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, eh, eh, he querido in invitarlo en el contexto de un seminario de grado que estamos haciendo en ¿Ya? el pregrado con alumnos de cuarto año. Eh, referido al tópico urbano yeah. en la literatura hispanoamericana y yo puse en el programa una novela suya que se llama 2010 Chile en Llamas que me gustaría conversar un poquito después de ella pero yo quiero darle la bienvenida y para que nuestros eh, espectadores y auditores sepan un poco más de la importancia de Don Darío Darío Osce eh, nació en 1949 en Santiago. Estudió en el Liceo Darío Salas, gran gran liceo, y se diplomó en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ha desempeñado múltiples funciones: reportero, cronista, crítico, redactor. Actualmente usted está en, un, en una posición realmente maravillosa: director del archivo de sí, la biblioteca colección. y archivos de la fundación. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Sí. ¿Eso funciona en la casa central de la universidad? No. No, no, no. no. Ahí está el archivo central de la Universidad de Chile, que tiene la primera biblioteca de Neruda, la que, que él donó a la, a la universidad en el 54, cuando cumplió 50 años. Ya. Pero después reunió otra biblioteca muy interesante. Eh, no como biblioteca, sino eran los libros que él leía y cuando se... se Organiza la fundación en 1986, eh, todos esos libros se reúnen y se forma una segunda biblioteca personal de Pablo Neruda. Él era un gran bibliófilo conocedor de libros antiguos, raros, valiosos, eh, de modo que ambas bibliotecas son muy valiosas eh, por la cantidad de, de libros que tienen, por la calidad de los libros y además porque son parte de la vida de Neruda. Por ejemplo, en la Biblioteca de la Universidad de Chile hay libros autografiados por García Lorca. Mm. Eh, y por Miguel Hernández, ¿no? Sí, me imagino que están guardados bajo siete llaves o por lo menos en condiciones óptimas de conservación. Sí, no, sí, sé. todas las normas de conservación. Aquí estoy leyendo yo, eh, no hay una edición definitiva de las memorias de Neruda, Darío Oces, 9 de julio de 2017. Este es un trabajo que está haciendo usted. De, de una, una reedición no, se hizo una reedición porque en el ordenamiento del archivo aparecieron materiales inéditos con los que ya he hecho tres libros ¿no? eh, digo, los, eh, yo, yo me he encargado de la edición de los libros uno de correspondencia de, de Neruda con su principal musa ¿no? que es la que es Matilde Urrutia ¿no? que es la que inspira dos libros y la mayor cantidad de poemas de amor de Neruda uh -huh. eh, un, eh, un poemario de poemas inéditos de Neruda, de, de, de distintas épocas, ¿no? Eh, que no son poemas que hayan quedado desechados porque tienen una calidad notable. ¿no? Eh, y finalmente encontramos capítulos de autobiográficos, ¿no? algunos calzaban perfectamente dentro de las memorias. ¿no? Eh, un, un capítulo muy interesante que de ese hay una indicación muy explícita que por qué no se, pu por qué no se puso en las memorias Es sobre la homosexualidad de García Lorca. Sí. En ese tiempo, bueno, eh, pareciera ser que este es el único testimonio escrito sobre la homosexualidad de García Lorca. Sí. ¿no? Porque en ese tiempo era un tema tabú, ahora afortunadamente no, no produce escosor ni nada. ¿no? Eh, hay mucha más tolerancia en ese sentido. Pero Matilde deja una nota en que dice, Pablo, no estaba seguro de poner este, este capítulo eh, porque podía desprestigiar a, en ese momento, eh, era así. ¿no? Eh, y el mismo Neruda dice, bueno, la homosexualidad de García Lorca fue uno de los motivos eh, o de las justificaciones de, la, de lo injustificable que fue el, el crimen de García Lorca. ¿eh? Una de las justificaciones se dio que había sido una pelea de, de, de, por, por motivos de, no sé, de... Pero, digamos, vinculado con su condición sexual. ¿no? Eh, pero Neruda en ese, cap, en ese texto muestra una apertura de... O sea, dice que la homosexualidad de Lorca era parte de su encanto personal, de su persona. No se la podía sacar de... Era una, una parte sustancial de... él. ¿no? Eh, pero tuvo esa precaución, y por eso se dejó, y por eso lo, de, lo encontramos, y ahora que ya no estamos seguros de que eh, esa cautela de Neruda ya no tiene, eh, por suerte ya no tiene efecto, eh, se, se, se agregó. Y se agregaron otros capítulos muy interesantes también. ¿eh? De, entonces así se hizo una nueva edición. Yo dije que no, no, no me atrevería a decir que es definitiva, porque en una de esas pueden aparecer todas y otras cosas. Pero es mucho, mucho más completa Claro eh, Bueno, eh, don Darío, usted ha sido un escritor de larga trayectoria en la literatura chilena Está plenamente vigente, está escribiendo eh, Hay algunos libros clásicos ya eh, La Bella y las Bestias del año 98 La teleserie Eterna del 97, tengo entendido No, es del 2007 2007, sí. 2007 la música de las esperas y su último trabajo, Elígete un pasado, con la editorial Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿Usted sigue sigue escribiendo y al mismo tiempo haciendo este trabajo de, de conservación, de, de, de archivo? Es que en eso me gano la vida. Perfecto, yo lo encuentro maravilloso. Pero además, es un trabajo gratificante desde el punto de vista. No, el, el, el, hermoso, hermoso, hermoso. Yo estaba en el archivo central eh, de la Casa Central y es realmente lindo tener los libros, ponerse los guantes, mirarlos con cuidado. Sí, sí. Ahí está haciendo un trabajo maravilloso la gente de, sí. del archivo central. Sí, la Alejandra Araya. Y... Eh, claro, sí. y, y, y, y, y todo, eh, se capacitó también a personas para que trabajaran allí, personas jóvenes. Sí. Eh, mi pregunta es. ¿Usted, eh, dónde se instala? Eh, eh, no hablemos quizás de las generaciones goicheanas o tan estrechas, pero ¿en, ¿en qué momento generacional usted se ubica, camaradas de generación, puntos históricos de referencia? Puntos de inflexión, eso, ya. Mira, lo que hay una novela que tengo que es la una de las que más aprecio, que se llama El viaducto, ya. Que es. Eh, una novela sobre dos puntos de inflexión de la historia de Chile que se miran uno al otro, ¿eh? como en un espejo, en que hay muchas simetrías, muchas simetrías muy inquietantes. Un momento es la guerra civil del 91 y el otro momento es eh, la unidad popular. Allende siempre se mimetizó mucho con Balmaceda, uh -huh. ¿eh? incluso en el discurso, en el último discurso que él improvisa, ¿eh? que es famoso ya Allende, eh, tiene semejanzas que son tremendas e inquietantes con el testamento político de Almacén. Yo creo que él había leído el testamento político y lo tenía muy, eh, como muy en la memoria. ¿no? Eh, cuando, y cuando dice este discurso, tal vez no, no, no, no, no recurre explícitamente a eso, sino que sale. En ese sale, momento, sí, fluye. Claro. Entonces yo me sitúo entre la utopía y la esperanza y el desencanto no voy a hablar de, de momentos históricos precisos pero ha habido momentos en la historia de Chile de encanto, de encantamiento y desencanto en esa modulación, ¿sí? en ese de diástole estoy yo ¿sí? momentos de encanto la revolución, el, el, el gobierno de Almaceda, ¿sí? que como te digo tiene muchas simetrías con el de la unidad popular porque digamos Emerge ahí una clase media eh, que nunca había participado en la política y la tratan las clases altas las tratan con desprecio, igual que en la, en la Unidad Popular, los Upelientos, que sea. Claro. Eh, en la Unidad Popular es primera vez que había ministros eh, obreros. Eh, hay una lucha contra el imperialismo dominante en el momento, en el cual más sea el imperialismo británico y en el, Allende, el imperialismo norteamericano. Eh, el 38 es otro, otro momento de, de encanto, de esperanza, ¿eh? Eh, de sueño. ¿eh? Y después vienen los momentos en que nos llaman a la realidad, a veces muy brutalmente, como ocurrió en el, golpe de, en el golpe militar del 73. Ahora, yo viví ese momento, los otros no, no directamente, pero los he vivido porque, bueno, tú sabes, yo fui un gran auditor tuyo de Revolución 78, tengo una cosa nostálgica, que es casi patológica, eh, y siempre eh, como que he mirado hacia eh, este proyecto social que hubo en Chile desde el año 38 hasta el 73, ¿eh? que tuvo eh, avances y retrocesos, pero eh, una izquierda muy consciente en ese momento, con lo que Neruda llamó, citando a Rambó, ardiente paciencia sostuvo, ¿eh? Eh, aumentó la sindicalización eh, se consiguió la reforma agraria eh, se terminó con problemas que eran pavorosos como la mortalidad infantil en claro. Chile con una cantidad de leyes en favor de la madre y del niño que no fueron solo de la izquierda sino de, también de parlamentarios de derecha que eran brillantes y que tenían mucha sensibilidad social como Eduardo Cruz por ejemplo como Bernardo Leighton, que en su momento fue del Partido Conservador eh, un, un desarrollo de la cultura, el ¿eh? país de Chile era una especie de Atenas de, de Latinoamérica. ¿eh? También con eh, presidentes de derecha, que eran eh, eh, Jorge Alessandri, por ejemplo, Jorge Alessandri Rodríguez, que era un hombre muy culto, ¿eh? en, esa, en esa época había una inteligencia de derecha, además muy culta, Jaime que sí eh, Mario Gongra. Eh, pero Jorge Alessandri nu nunca quiso que la televisión fuera comercial, desconfiaba mucho de la sí. televisión en manos del mercado. Eh, y tenía razón. ¿no? Y por eso la puso, puso a las universidades como custodias de este medio eh, que podía llegar a ser muy invasivo. Bueno, todo este desarrollo se derrumba. Yo fui testigo del derrumbe ¿no? eh, y nunca se ha recuperado esa vieja república. ¿no? Eh, ahora yo creo que ya no tiene sentido pensar en, eso se terminó ya. Ahora yo veo la realidad chilena como distópica. Sí, yo quería preguntarle a propósito de eso Yo eh, leí un artículo de una académica acá del departamento Que se llama Alejandra Botinelli. Ella da testimonio de, de cómo vivió la generación de las personas que eran niños en, en 1970, 73 Cómo vivieron toda esa época como una especie de largo duelo Y después una desesperanza y la sensación que queda cuando uno lee, por ejemplo, Machos Tristes, o lee eh, 2010 Chile en Llamas, es que el país, el país entra en, en una nueva etapa en que, como acaba usted de decir, ya no tiene sentido pensar en esos antiguos proyectos republicanos o, o revolucionarios, sino que entramos en un nuevo escenario que no se puede entender si no manejamos ciertos códigos los códigos del, del capital, del economicista, de lo visual, de la farándula, ¿no es cierto? De, de, de, la, de, la, de la televisión, de la globalización, de la internet, eso, ¿cómo, ¿cómo ha ido entrando en su, en su literatura, pensando en, en, en una de, de, de estas novelas como la teleserie eterna? Sí. ¿Cómo va ingresando eso y cómo va suplantando esa, esa imagen nostálgica de un Chile que pudo seguir siendo esa Atenas? Claro. Eh, como te digo, es, es una imagen entre paródica y distópica. ¿eh? Eh, la teleserie Eterna es una parodia de la de todo... El, a ver, yo creo que la, la media, los, los más media, los, eh, los medios audiovisuales ¿no? hegemónicos como los canales de televisión y los programas de televisión... Eh, lo que hacen es han convertido la realidad en un gran montaje. Todo está como preparado. Es curioso que en este momento vemos, por ejemplo, tan mediatizada la realidad. Antes la veíamos directamente. ¿no? Vemos en los noticiarios esta cosa de la delincuencia, que ha llegado a ser uno de los grandes traumas y temores de del Chile de hoy, ¿eh? en este, dentro de esta visión distópica, una de las pesadillas recurrentes es el, es el asalto, es el, es el estar expuesto al portonazo, claro. todo eso. Eh, la vemos a través de las cámaras de seguridad. Claro. O sea, la televisión nos muestra otras cámaras. La uh -huh. cámara de televisión nos muestra otras cámaras. Y es lo que pasa en esas cámaras Que ya es borroso, que es como de película muda Es un efecto bien especial ¿eh? Sí. Eh, Está ya mediatizado O sea, procesado por el que comenta claro. Entonces nos llega Como desde lejos Y ya empezamos a confundir la realidad Con el sueño Entra como en la textura del sueño De Luis real ¿eh? La realidad vista desde Luis real eh, La farándula es una irrealidad total Es como un olimpo de dioses eh, cuyas vidas nos interesan más que la de los seres cercanos y se comentan como, yo, yo he escuchado, yo ando en micro, no tengo auto y escucho los comentarios de la señora cuando voy a la vega que, se, eh, que hablan de los personajes de las mm. teleseries como si fueran vecinos mm. supiste lo que le pasó a la fulanita eh, incluso en un tiempo me acuerdo que algunos diarios sacaban cuando, cuando está el auge de las teleseries, que ya ha pasado un poco eh, los titulares eran lo que había pasado en la teleserie sí. Entonces es una cosa bien esquizoide Construir la realidad sobre la base de la irrealidad Cuando todos claro. preguntaban quién mató a Patricia Por claro, ejemplo, claro. Por ejemplo eh, la, la distopía es, es una desviación de la historia Y una novela, en una novela que usted publica en el año 98, que es 2010 eh, Estamos frente a un Chile totalmente capitalizado globalizado con un presidente ausente, con un congreso lleno de, de, de gente de la farándula, claro. de la televisión, eh, con las fuerzas armadas privatizadas claro. con, y, y con un personaje que es un personaje nostálgico sí. y que curiosamente es un militar y que se alimenta también de, de los productos mediáticos de la época que eran las revistas, las canciones, los discos de los años 40. Claro. ¿Cómo se concilia la distopía con la nostalgia en, en esa novela? ¿No? Bueno, el contraste de la distopía tiene que ser eso, ¿eh? es un medio de contraste, la nostalgia, ¿eh? Eh, porque eso remite a otra época. Y el otro medio es la parodia, ¿no? porque ahí está parodiado todo. La, nunca, eh, eh, las fuerzas armadas nunca se privatizaron en Chile. ¿eh? Eh, era como raro, nadie pensaba en que eso pudiera suceder, pero con las universidades, con la salud, con todo lo demás, era como normal que se hiciera. aquí una eh, claro la Privatización de las fuerzas armadas que propone esta novela es una parodia claro. de las privatizaciones de los servicios públicos que se hicieron en los años eh, 70 y 80 ¿no? eh, en que el ejército se tiene que autofinanciar por lo tanto tiene que prestar servicios mercenarios a otros países, vender tecnología militar que sea, todo eso, hay una, también hay una visión paródica de los malls vistos desde una distancia ¿no? como que el mall está en decadencia como sucedía por ahí por el portal Fernández Concha claro. eh, que edificios señoriales se llenaban de pequeños boliches de fotos de carné, de pedicuros, de eh, qué sé yo, de sursíos japonés todas esas, todas esas cosas, eh, boliches chicos ¿eh? el mall eh, en, en esta novela está ya en, eh, en decadencia porque eh, una de las cosas que pasa con esta cultura de la novedad del desecho, ¿eh? del consumo y el desecho es que eh, todo va perdiendo vigencia no? Todos los sólidos se, se desvanecen en el aire Como dice Marshall Werner ¿no? claro, eh, sí. claro que sí Que es una frase de Marx por lo más, por, ¿no? eh, Claro. Y, y por otro lado está esta imagen del general la claro, del general que todos nosotros sabemos sí. Que está muerto pero congelado y, y de pronto parece que no está muerto O que incluso muerto sigue penando Aun cuando está escondido la novela, yo entiendo, tiene un final abierto en ese sentido. bien, eh, oh, es, Sí, es bastante explícito en el en sentido en que el, el muerto no está tan muerto. Ya. Eso, eso, no sé, eso yo creo que la gente aquí dice, no, nunca más va a pasar, pero no. Ese, el, el, el muerto no está muerto. En cualquier momento en que se den las circunstancias, va a resucitar. Y eso, eso está muy fuerte ahí en... En, en esta novela. También la nostalgia, la nostalgia hoy día se usa mucho incluso en la propaganda. ¿la? Existe toda una, una corriente que se llama retrobranding, sí. que es usar la nostalgia para vender. Pero la nostalgia, nostalgia es, eh, en el caso suyo, recordar qué cosas, la infancia, la, la, el hogar, la música, los libros. No, es que todo eso remite a, a ver, a una vida más coherente, más consistente ¿eh? en este momento nadie sabe bien quién es porque en Facebook tú puedes construir un personaje a tu medida eh, los políticos, por ejemplo, los artistas incluso se comportan o crean un personaje a la medida de lo que dicen las encuestas que esperan de que sea hay incluso ahora asesores de imagen que sí. Entonces la máscara ha suplantado al yo de alguna manera ¿no? En términos yunguianos ¿no? claro. eh, Y nadie te exige que seas coherente Antes te exigían consistencia ¿no? Consistencia y coherencia con... Pero ahora no Yo creo que era un mundo en que el, el hombre estaba más, in, más integrado También en la comunidad, en ¿no? los barrios Ahora no existen barrios no. La gente transita por una ciudad de nómadeja ¿no? cuando le va bien se va a Vitacura, si le empieza a ir mal se va a, a Ñuñoa, si le sigue yendo mal se va a la Florida, no sé, eh, eh, eso porque también hay una movilidad laboral que hay, que se, llamemos la inseguridad también lo mismo, ¿no? que claro. no hay estabilidad en nada. Entonces, Ahora yo no califico de bueno o malo, no. para mí eh, yo prefería. Eh, Quedarme en el mundo de la infancia y no salir nunca más de ahí. ¿no? En el barrio en que me crié, que era el barrio, eh, el paradero 4 de la Gran Avenida, ¿no? donde salíamos a jugar eh, a la calle, jugábamos pichangas. Ah, ya no supercasó por ahí. Claro, pasaban, pasaba un auto, una citroneta muy de vez en cuando, entonces ahí suspendíamos el partido y, no, y después seguíamos. Eh, es que la... Había mucha gente pobre Gente que andaba a pie Los pobres entonces andaban a pie pelado Yo me acuerdo ese, ese poema Piececito de niños realista ¿no? mm. eh, Me acuerdo Que en el barrio había más allá Unas poblaciones Y pasaban niños a pie pelado Ahora tienen zapatillas Importadas Pero no hay tanta pobreza O sea, tal vez no haya casi pobreza Pero hay más miseria sí. ¿no? Porque entonces no estaba la droga no. que es otra de las pesadillas que tiene el mundo yo creo que en, en el mundo actual además en ese, en ese tiempo había esperanza de que las cosas se podían arreglar ¿sí? eh, todos teníamos la esperanza que íbamos hacia un mundo mejor en cambio ahora hay un ánimo apocalíptico total uh. ¿sí? y cuando se anuncia un apocalipsis como me acuerdo que el 2011 este último libro tiene algo de eso ¿no? el 2011 que se, se decía que por los matinales que venía el fin del mundo y la gente empezó a hacer, ¿te acuerdas?, refugios subterráneos, unas sí, cosas absurdas, sí. ¿no? <ríe> como si debajo de la tierra no, no, no fuera a llegar el fin del mundo. Eh, como que todos esperaban que viniera eso y cuando se desinfla eso como que quedamos <ríe> decepcionados. <ríe> porque de repente uno, bueno, que ya que venga de una vez, ¿no? Eh, pero eh, una de las cosas que, eh, que yo creo ahora que hay mucho más miedo que antes, sí. miedo a la delincuencia... Miedo a, a, las, a que un hijo tuyo caiga en la droga o alguien. Eh, miedo a, a que el, la descomposición misma del mundo, ¿no? el, el ánimo, el, eh, toda la crisis ambiental, la, la guerra que ta, vuelve a surgir el fantasma aún cuando ya se terminaron los dos claro. bloques de la Guerra Fría. Eh, eh, porque ya sabemos cómo sería una, una. Tú sabes que a Einstein le preguntaron cómo hacer la tercera guerra mundial. Y tú sabes qué contestó. No, no. Dijo, yo no sé muy bien cómo irá a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sí que, sé, que va a ser a palos y a, a piedrazos, claro. La, la, <ríe> Porque vamos a no va a quedar nada. Y bueno, en este en este escenario en que todo, eh, las identidades están en crisis y también se construyen, la masculinidad es un tema eh, que yo creo que se, se está mm, poniendo de moda junto con la feminidad. Y, y usted ha tocado el tema de la masculinidad sí. en muchas obras, sí. machos tristes, en otros. Y a, hablábamos antes de salir a cámara que, que la figura del padre es una figura que hay que recuperar de alguna manera y revitalizar, sí. o, o ya eso ya no se puede ella. Pero no es la figura del padre, a ver, del padre autoritario, del padre ausente, uh -huh. del padre que no estaba nunca en la casa, estaba trabajando en algún lugar eh, digamos inalcanzable y solo era evocado por la madre cuando los hijos se portaban mal. Le decía, mira, cuando llegue tu papá le voy a decir lo que hiciste. Entonces, bueno, esa figura, yo creo, yo, yo creo que lo que hay que reivindicar es un padre más maternal. Eh, un padre que incluso recupere el espacio de, el espacio de la casa, del hogar, uh -huh. el espacio íntimo, ¿ah? que no solo se dedique al espacio público. ¿ah? Eh, eh, yo creo que eso, antes de reivindicar la figura, hay que eh, hacer que efectivamente eh, los padres sean mejores. ¿no? Ahora, el problema de este momento ya ni siquiera es ese padre lejano, porque la mujer está en el mercado laboral, a veces la mujer es la que trabaja. El padre pasa a ser un... ya no tiene autoridad sobre los hijos. Eh, más bien tienen miedo, los padres ahora tenemos miedo de los hijos, mm. ¿no? eh, de que nos vayan a salir así o asá, que no sé. Eh, yo creo que lo que... Eh, lo más, lo más eh, preocupante es que los padres son adolescentes. En la novela de fugue se ve eso, sobre todo sí. en, en, en Mala Onda. ¿eh? Sí. El padre ya no ejerce ninguna autoridad, más bien entra en complicidad con el hijo eh, en, en, en los vicios adolescentes o en las conductas adolescentes. ¿no? Claro. Eh, ahora, eso es parte de una... Tal vez, yo lo trato de ver de una manera positiva, es parte de una preparación que tenemos que tener para, para un tiempo que viene, eh, que no sé si será distópico o utópico, pero en que vamos a tener que convivir con otros seres, ¿sí? eh, con inteligencias artificiales, ¿sí? con eh, personajes holográficos que van a sustituir a los. en, en muchas funciones. ¿no? A ver, eso me pareció, ¿Eh? me pareció increíble. ¿Cuáles cuál van a ser esos seres? Seres. Bueno, la inteligencia, la, la inteligencia artificial, artificial puede, con, o sea, va a haber robótica, pero también va haber, puede haber seres, eh, yo creo que unos pasos más, y va a ser seres casi inmateriales, mm. que van a ser pura inteligencia. Sí. ¿Ah? Ahí vamos a ver qué hacemos con la parte emocional, porque la inteligencia artificial no contempla emoción. ¿Ah? Eh, o vamos a quedar, eh, eh, digamos, como tantos productos que hemos creado, ahora nosotros mismos vamos a ser los que vamos a quedar obsoletos. Eh, claro que sí. O sea, la, la, la, las máquinas evolucionan más rápido Mucho que más hombre. rápido, claro. La, la, la evolución de... Pero además va a haber seres híbridos con implantes uh -huh. en el sistema neurológico que van a expandir ciertas capacidades. Claro. Entonces, eh, en, ese, en, en ese escenario ya la figura del padre no tiene... La figura paterna no tiene mucho que... O sea, la, la autoridad paterna que ya está completamente degradada eh, en, en, en un mundo de, en que hay inteligencia y que hay una confusión total porque eh, hay seres más inteligentes pero no humanos. ¿Qué valor se le va a otorgar al, al ser humano? Sí. O sea, ¿va a ser un plus ser humano o tal, o tal vez eh, en un tiempo más va a ser una carga, va a ser un...? Un hándicap ser humano claro. Yo tengo recuerdos muy bonitos Por ejemplo, ya pasó ese tiempo En que el papá salía del trabajo Y llegaba a las 6 de la tarde claro. Se tomaba la oncecita Los niños ya habían hecho la tarea el, el papá se sentaba a leer el diario A fumar, a tomarse un trago La mamá a preparar la comida Que ya la gente sí. no cena Los niños se iban a acostar Y a veces el papá me ayudaba a, mí a hacer mis tareas a mí Teníamos también. Un, un pizarrón Y me explicaba y ahora ya eso ni siquiera porque los, no. los padres yo, no tienen tiempo. Yo a mis mi hijos les leía todas las noches cuentos. Claro, claro. Y empezamos leyendo los cuentos de Perro y terminamos leyendo, ponte tú, a la Gata Cristi, mm. cosas así. Después se pusieron a leer solos. Pero, claro, ese, esa época eh, eh, hay, que, hay que tenerla como un recuerdo nomás porque hay que, es imposible que vuelva eso. ya El problema de este tiempo además es el... El sobreviviente, y muchas novelas del tipo que sobrevive a su época. De alguna sí. manera el, la matriz de eso está en Rip Van Winkle, ¿te sí. acuerdas? El sí. cuento de Washington Irving, claro. de un tipo que se queda dormido y que despierta y han pasado, no sé, muchos años, cientos de años, y encuentra un mundo que es donde él había vivido, pero que está completamente transformado. Yo creo que eso en este momento es lo que nos pasa, pero con mucha más aceleración. ¿eh? Eh, no alcanzamos a absorber el cambio, a, ser, a Hacernos cargo del campo Ahora, lo que yo valoro en, en su literatura, eh, don Darío Es que usted ha dejado en las novelas constancia de cuáles eran los ejes de ese mundo De manera tal que yo puedo reconstruir, eh, eh, por ejemplo, el, el horizonte de cómo era la vida en, en los 70, en los 80 Por ejemplo, en Machos tristes, cómo era la vida en, en el pedagógico, qué sé yo porque hoy día eh, eh, cuesta transmitirle a, a, a, a los alumnos que yo tengo, por ejemplo, que tienen 18 20 años, cuesta transmitirle lo que ha pasado hace 20 años, sí. incluso 15 años. Sí. Yo les hablo, por ejemplo, de las Torres Gemelas y ellos tenían dos años, tres años y no se interesan en el tema. Mm. Cuesta, cuesta transmitir la información relevante. Que, que para uno es importante, y, y ellos la absorben de otras fuentes que uno ni siquiera sabe si son fuentes autorizadas o no, sino que son fuentes construidas por, por estas inteligencias, por, por estos grupos multimediales, que detrás de esos grupos multimediales también hay, hay grupos de intereses. Sí. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante que, que en su literatura, aparte de los mundos distópicos, haya mucha memoria. Sí. Y, y una memoria eh, de las pequeñas cosas, sí. ¿ah? no necesariamente de los grandes procesos que también están, sino que de las pequeñas cosas. Sí. Bueno, en esta última novela hay una casa que era la casa del abuelo, uh -huh. que tenía dos o tres patios. ¿no? Eh, y al fondo había un gallinero, porque en ese tiempo había una transición entre la vida rural, claro. porque las casas tenían parrón, y el, las gallinas ponían huevos y uno comía los huevos frescos ¿eh? sí claro y más allá había un o sea había una tapia y más allá había un taller de, de, de, de, de mecánica ¿sí? en que se sentían los golpes claro. Claro. y esa es la casa que se está demoliendo mm. está suplantada por una cantidad de bloques sí. que transforman toda la vida porque eso Ahora la gente ya no vive en las casas Por eso, este, este, antes nos admiramos de Buenos Aires Que tenía tanta vida en la calle, café Ahora Santiago es igual sí. eh, Porque las casas son pequeñas no Están hechas para ir a dormir nomás, no para vivir sí. Sí. Ahora, como te digo, yo no, no califico eso de malo ni de bueno Sino que es, a mí no me gusta mucho Preferiría vivir en la casa del abuelo eh, Con... Eh, donde el abuelo tenía una biblioteca donde está sí. el tesoro de la juventud, me acuerdo, claro. que era una enciclopedia para los niños, sí, sí. y con mis primos leíamos esos libros. Eh, pero, no, ¿qué hacerle? Ya terminó eso nomás. Claro. Había tiempo para escuchar música, por ejemplo. Claro. El, el, y, y claro, la había, mamá ponía música mientras hacía el trabajo. Claro, había programas de radio como La Familia Chilena, que parodiaba a la familia chilena de clase media típica de esa época, que ya no existe. Es una pena sí. Bueno, estamos llegando ya al final del de primer episodio De la tercera temporada de Serendipia 2.0 eh, Bueno, lo comentábamos también, don Darío Que este es un homenaje a una académica de la Universidad de Chile eh, María Eugenia Neves, que sí. creó por allá por los años 90 Un programa en la radio de la Universidad de Chile Una época en que había presencia académica en la radio de la Universidad de Chile sí. Y usted sabe que a mí me tocó encontrar una, dos cajas llenas de cassettes ya. con los respaldos de los programas ah, ya, ya. Y yo los doné al archivo central y ya. están ya catalogados ya, bueno. Pero sucede que ahora encontré otra caja, así que no ya. sé qué hacer Pero eh, he querido iniciar la tercera temporada de Serendipia 2.0 eh, con usted Porque me parece que su literatura está justo en este momento En que tenemos que decidir si como país ¿Seguimos este camino distópico en que ya dejamos atrás los, los proyectos que, sí. que se siguieron soñando y algunos siguen soñando? ¿O todavía podemos aferrarnos a algo? ¿Usted cree que podemos aferrarnos no. a algo? Ya no, no hay nada. No. Yo creo que no podemos decidir nada, si el poder está en otras partes. ¿Ah? Incluso la dinámica de lo que han echado a andar ya se les escapó. Yo creo que nadie sabe para dónde va esto. Un panorama bastante bastante complejo y, y preocupante pero hay una cosa, el hombre yo creo que se tiene que extinguir en algún momento Ya. Yeah. ¿eh? pero ha sido un, uno de los seres, yo te diría con esa complejidad que tiene, con esa capacidad de moverse entre el bien y el mal ¿eh? con esa diversidad de, de creaciones que tiene que es un personaje sublime, incluso en su maldad y en su miseria así que igual valió la pena que existiera en el, en el universo este gusano insignificante, pero majestuoso que es el ser humano. Así es. Bueno, eh, agradecemos entonces en Serendipia 2.0, muchas gracias, la presencia de don Darío Oses, que como decimos está... Eh, Todavía escribiendo en, en, en plena posesión de su facultad y, y cuando eh, quiera venir a conversar sobre su último trabajo, aquí tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sigan a Serendipia 2.0 en la internet, en el canal de la Universidad de Chile y en YouTube. Cristian Cisternas Ampuero, me despido y que estén muy bien. Adiós.